Bienvenidos y bienvenidas, hoy vamos a hablar sobre las fake news o noticias falsas. Hoy en día todos podemos acceder a cualquier noticia a través de la televisión, del teléfono móvil, vía whatsapp u otra herramienta de mensajería instantánea, a través de internet o a través de un compañero o compañera, pero ¿cómo puedo saber si una noticia es real? Veamos un ejemplo. Seguro que te suena esta noticia, Momo te ayuda a autolesionarte y a suicidarte. Se hizo muy popular entre los adolescentes de 12 a 18 años a través de las redes sociales y mensajería instantánea, como WhatsApp, donde se decía que esta figura llamada Momo te ayudaba a autolesionarte y te incitaba a suicidarte si accedía a WhatsApp o YouTube. ¿Y por qué esta es una noticia fake? ¿Es una noticia falsa? ...porque no está publicada en ningún medio informativo fiable... ...y ha sido difundida a través de las redes sociales... ...y mensajería instantánea. Es una noticia falsa porque no incluye referencias... ...y la fuente de información no es oficial. Es una noticia falsa porque el objetivo no es informar... ...sino asustar a un sector de la población. Además, en la noticia no se pueden identificar diversos puntos de vista o contenidos variados. Y finalmente, el contenido no parece realista. Recuerda, ten mucho cuidado con las noticias que lees y analiza su veracidad.